Déjame mirar tus ojos, te lo pido por favor Déjame besar tus labios, antes que amanezca. el calzón. Que mañana tú te vas y yo me quedo sin tu amor Tan solo una vez más, déjame amarte corazón, soñar contigo Aunque estés muy lejos de mí, te seguiré siempre amando Si deseas volver, te seguiré esperando Yo nunca cambiaré, seguiré enamorado. Seguiré siempre amando, si deseas volver, De seguiré esperando, yo nunca cambiaré, seguiré enamorando. Cuánto tiempo no te he visto dentro de mi pocas ansura lloraré igual que un niño aunque sé que tú me lloras mucho tiempo lordo vivimos, tanto tiempo compartimos, difícil de olvidar. Cuando de veras querido, cuando amas de verdad. Aunque esté muy lejos de mí, te seguiré siempre amando si deseas volver. Yo nunca cambiaré, seguiré enamorado Aunque esté muy lejos de mí Te seguiré siempre amando Si deseamos volver te seguiré esperando Yo nunca cambiaré, seguiré enamorado Aunque esté muy lejos de mí Te seguiré siempre amando Si deseas volver te seguiré esperando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 de seguir siempre amando, si desea de seguir esperando, yo nunca cambiaré, seguiré enamorado.